¿Eras real? ¿Y yo? Algunos físicos, cosmólogos y otros científicos no tienen problema hoy en día en contemplar la posibilidad de que todos estemos viviendo dentro de una simulación computarizada gigante, como en la famosa película de finales de los años 90, Matrix. Nos revelamos por instinto ante esa idea, por supuesto. Todo se siente demasiado real como para hacer una simulación. Pero... Piensa por un momento el extraordinario progreso que ha habido en computación y tecnologías de la información en décadas recientes. En junio del 2016, el empresario en tecnología Elon Musk señaló que las probabilidades de que estuviéramos viviendo en una realidad objetiva eran una en mil millones. En esa misma línea, tanto Alan Good del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, como el gurú de las máquinas inteligentes, Ray Kurzweil, sugieren que a lo mejor, todo nuestro universo es un experimento de ciencia de un estudiante de secundaria en otro universo. El cosmólogo Alan Good de Mead ha sugerido que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio, concebido por cuenta de un Big Bang artificial por alguna inteligencia superior. Una vez formado, creó su propia burbuja de tiempo-espacio. Pero si creemos en esta teoría, el universo resultante sería perfectamente real aunque se hubiese originado por un proceso artificial. El segundo escenario, en cambio, al que se adhieren personalidades como Musk, sugiere que los humanos somos seres completamente simulados, poco más que información manipulada por una gran computadora, como los personajes de un videojuego. Hazte esta pregunta. ¿Cómo diferenciamos un videojuego de lo que conocemos como nuestra realidad? Pues seguramente su respuesta sea que el videojuego fue creado por unos humanos que hicieron una simulación evidentemente irreal Ahora hágase esta pregunta ¿Qué pasaría si no pudiésemos distinguir un videojuego de la realidad? En ese sentido Elon Musk Piensa que si mejoráramos una simulación Sería imposible para el humano distinguirla de la realidad Es decir si se crea un videojuego tan perfecto que no podría diferenciarse de la realidad. ¿Y qué pasa si ya creamos ese videojuego y lo estamos viviendo en este momento? Otro aspecto que menciona Musk en su hipótesis es que estas simulaciones serían mucho más interesantes que la verdadera realidad porque se pregunta, ¿por qué crearían simulaciones que son aburridas? No fue la primera vez que se habló de las teorías de las simulaciones. Musk incluso basa muchos de sus argumentos en un trabajo de Nick Bostrom de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford, quien publicó en 2003 un paper titulado ¿Estás viviendo en una simulación de computador? Hay múltiples papers científicos y debates alrededor de la teoría de las simulaciones. Y a la discusión se han sumado todo tipo de profesionales. Físicos, astrónomos, astrofísicos... ...hasta filósofos y comediantes. Detrás de la teoría está el respaldo de expertos en distintas materias. Y esto ha permitido que se conozcan más hipótesis y o más debates. Por ejemplo, sobre el tamaño de la simulación o el universo. En un episodio del programa Star StarTalk del astrofísico Neil deGrasse Tyson... ...se mencionó que, al igual que los videojuegos, estas simulaciones tienen un límite... Y que si el humano no ha podido viajar a otras galaxias todavía, puede ser producto de que no las han terminado de programar. Y por eso no se puede viajar a la velocidad de la luz. Pero, ¿tú qué piensas de esta teoría? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscríbete para no perderte próximos videos. Chao.